Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Eh, el tema de hoy, de la pequeñita charla o compartir que tenemos para hoy, es sobre cómo eh, la conexión, esta conexión que empezamos a hablar la semana pasada, de acuerdo al Raya Yoga, cómo establecer este, esta conexión con la fuente suprema, con el alma suprema, como le decimos en el Raya Yoga, con Dios o la fuente de todas las cualidades. Y la semana pasada estuvimos eh, mencionando varias cosas eh, sobre este tercer paso. Porque en el raya Yoga hablamos de tres pasos. El primero es conectarnos con nosotros mismos, elevarnos a un estado de conciencia de nuestra propia divinidad. Y luego pasamos a recordar ese hogar donde todas las familias, la familia de todas estas almas que somos eh, conectados con ese mismo espacio de luz, de paz que nos, nos eh, caracteriza y que nos une. Y el tercer paso que es esta conexión y este, este sentimiento de pertenencia hacia este ser que llámale creador o llámale alma suprema. Hablábamos que en muchas diferentes tradiciones espirituales se le ha recordado de con eh, nombres tan hermosos sobre luz, el camino, la verdad, el guía. Y hoy vamos a hablar con más detalle sobre cómo de una forma práctica podemos establecer eh, qué hacemos en la meditación cuando estamos conectados con esta fuente, con este ser, ¿verdad? Entonces, para esto, eh, primero tenemos que recordar... Eh, lo importante que es sentirnos en ese estado de autorrespeto y una vez que estamos sentados como hablábamos en este estado de divinidad, etcétera, podemos eh, considerar esa conexión como si fuera hablábamos de conectar dos cablecitos no y si tú quieres tener una conexión eléctrica entre dos, tienes que quitarle el aislamiento o este plastiquito. Entonces en el caso del Raya Yoga consideramos que esto que tenemos que olvidar por unos instantes es toda esta experiencia física del papel, el rol y todo lo que hemos estado muy identificados en la vida. Y cuando llegamos a eliminar un poquito esa, esa capa, entonces podemos ya tener esa, ese sentimiento de uno a uno. Que es lo que hablábamos la semana pasada, que lo más hermoso que uno puede experimentar en la vida es las cualidades que uno obtiene en una relación. Entonces, ¿por qué no tener una relación muy, muy, muy cercana con este ser que se le ha recordado como el océano de todas las cualidades? Y para esto, entonces, eh, vamos a compartir unas imágenes para eh, también verlo tenerlo visual para que podamos eh, también eh, tener una experiencia con respecto a lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, como es la fuente de todas estas cualidades y... Todas, no solo las que están acá, pero esta siendo una de las principales. Este, la idea que tenemos es poder eh, llegar a ese momento en el cual podamos soltar todo el resto, en lo cual todavía nos sentimos eh, tal vez un poco limitados, como por ejemplo, eh, qué sé yo, problemas de concentración, este, todavía aferrarnos a cosas del pasado o las cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Porque nuestra mente le gusta estar saltando entre adelante, atrás, futuro, presente, pasado, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante para poder conectarnos con estas cualidades de este ser que podamos por unos instantes soltar todo eso, ¿verdad? Y este, vamos a seguir con la siguiente imagen donde podemos este, hablar un poquito sobre estas relaciones que estamos buscando eh, experimentar con él porque en la, si en la vida decimos que todos somos eh, o que una de las experiencias más que nos llenan más son las relaciones entonces tiene mucho sentido que pueda de alguna forma crear diferentes relaciones con este ser para obtener esas cualidades que estoy buscando. Si, por ejemplo, ando buscando sentirme más conectado con mi amor propio, ver a los demás como seres de amor, pues entonces tiene sentido que entonces en una relación como, por ejemplo, de madre o de padre o de abuelo, ¿verdad? Yo tengo estas cualidades. Y en este cuadro podemos ver la experiencia que tenemos eh, no solamente a través de las relaciones con los demás eh, internamente cuando me estoy relacionando con estos seres, por ejemplo con el padre me siento protegido, me siento seguro me siento, quiero obedecer estas, tal vez lo que he aprendido de este ser tan especial siento ese sentimiento de pertenencia entonces lo que sea que yo sienta que estoy obteniendo de una relación, por ejemplo, del padre físico, igualmente podríamos experimentarlo con aquel que tiene todas las cualidades. Porque imagínense, si somos seres que hasta cierto punto hemos puesto limitaciones en nuestra conciencia y bueno, damos lo que podemos y los demás dan lo que pueden, pero aún así pues hay límites debido a, es, a esos, llamémosle, conciencia limitada en el caso de con el ser supremo con el padre con la madre con este ser con la que podamos tener todas las relaciones pues tiene sentido que si él siempre es un océano de todas las cualidades que entonces podamos conectarnos con esas cualidades y no hay límites a lo que puedo obtener de este ser ahora en todas las relaciones perdón en todas las tradiciones espirituales la tradición Tal vez más popular es ver a Dios como un padre, lo cual es excelente porque todos necesitamos un padre en nuestras vidas, ¿verdad? Pero imagínense cómo sería, por ejemplo, Dios como madre. ¿Qué tal calidad de amor vendría de allí? ¿Qué tal el sentimiento de ser eh, cuidado, nutrido, ¿verdad? De toda esa confianza en esa relación. Entonces... Si yo busco conectarme de Dios como una madre, estoy obteniendo otro diferente, digámosle, color de esas cualidades a través de esa relación. En el caso del Raya Yoga es muy, muy hermoso tener todo este tipo de relaciones. Y uno tal vez al principio se siente un poco extraño porque está acostumbrado, podríamos decir, a estar muy relacionado con la parte física de los demás. ¿Verdad? Entonces... Pienso madre, entonces pienso como esta imagen ya más física, eh, femenina, ¿no? Pero entonces estamos a, hablando a nivel de cualidades. Y por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar ahorita, les voy a decir, tal vez sin ver este cuadro, por un segundo, pueden cerrar sus ojos. Si piensan en cuáles cualidades tienen eh, o ustedes consideran que son importantes para para una relación de amigo, ¿qué emerge en mi mente? ¿Qué emerge en mi corazón? ¿Qué es lo que yo siento que requiere? Esta, eh, ¿Qué cualidades están requeridas para tener un amigo? Porque entonces la idea es que estas cualidades que emerjan en mi corazón, ya sea honestidad, ya sea intimidad o igualdad, ¿Verdad? Este, comprensión, escucha, lo que sea que, que se me ocurra en este instante. Esas cualidades es lo que estoy buscando llegar al momento de la experiencia de la meditación. Entonces, si quieren, hasta los que tienen chance de hacerlo, podrían hasta escribir esas cualidades. O pueden como hacer una nota mental en su mente en este instante. ¿Qué cualidades son las que yo considero importantes ...para esta relación que yo siento que en esta vida es lo que más necesito en este instante. Porque entonces lo que vamos a ir haciendo es que estamos aprendiendo a tomar de Dios... ...de esta forma que es un poco diferente a otras tradiciones espirituales. Porque ya ven en la religión, etcétera, tú te acostumbras a orar... ...y sí, también tienes momentos de silencio, hay momentos en que tal vez recitas una oración o le pides a dios verdad entonces hay diferentes como estructuras en diferentes conexiones o formas de conectarse con dios en el caso del raya yoga entonces nosotros estamos dando el énfasis a la experiencia de las cualidades de la relación porque la idea entonces ya no es tanto quedarte en pedir o en hablar lo cual no está mal, obviamente estamos mencionando que eso lo puedes hacer en, el, en los momentos en que estás haciendo esas prácticas, pero a la hora de buscar tal vez esta otra, llamémosle experiencia o conexión o como quieran decirle, estamos tratando de darle el énfasis de primero tú puedes, y ahorita vamos a hablar de cuatro pasos, pero primeramente poder experimentar o tener una meta de qué es lo que quieres experimentar desde este ser. Ahora, estamos mencionando algunas de estas, eh, llamémosle, relaciones importantes en la vida de cualquier persona. Como la del maestro, o la del amado o esposo, o la del amigo o el guía, ¿verdad? O el hijo incluso. Lo cual... Puede ser que tal vez lo sientan un poco extraño al inicio, pero la verdad es que si ustedes son padres o no, como yo que no soy padre o madre, no importa, eso no importa, porque ustedes, por ejemplo, han sido hijos, eso sí. Entonces, esa experiencia nos une a todos. Lo que implica que entonces yo puedo poco a poco empezar a experimentar de un lado o el otro qué se sentiría. Tener un hijo que fuera perfecto, ¿verdad? Un hijo que está ahí, al cual tú quieres entregarte completamente. Y bueno, y si les suena un poco, tal vez muy retador empezar con esa relación, tal vez empezar con una más fácil. Pero lo que yo sí siento que es muy bonito, que mi experiencia me ayudó muchísimo a, a expandir esa exper experiencia de esta alma suprema es buscar diferentes formas para conectarme, de forma que yo pueda crear no solamente variedad, pero al mismo tiempo llenar todos esos huequitos internos de tal vez carencias, que lo tenga consciente o no, pues están ahí como, como con una sed interna, yo estoy buscando llenarme. ¿Y qué pasa cuando empiezas a llenarte de las cualidades de Dios? Pues, mi experiencia propia también es que empiezas a cambiar la forma en que te relacionas con los demás. Porque muchas veces, tal vez consciente o muchas veces inconscientemente, nos relacionamos con los demás con la idea de obtener algo de esta persona. Tal vez muy sutilmente, a veces no nos damos cuenta, como les digo. Pero la idea es que eventualmente si estás llenándote del proveedor, de aquel que da el por mayor, por así decirlo, entonces estás, por así decirlo, teniendo relaciones más llevaderas, más livianas, sin expectativas o tal vez con menos expectativas. Porque ya no estás esperando, ¿verdad? Retribuir o que te retribuya más bien lo que sea que tú diste. Como que de alguna forma te empiezas a hacer como ese que es siempre altruista, que es una de las cualidades muy hermosas que podríamos decir que solamente tiene este director o este, este gran océano de todas las cualidades. Entonces, al final vamos a hacer una meditación basada en una de estas relaciones, pero ahora vamos a hablar de estos cuatro pasos. Entonces podemos pasar a la siguiente imagen. Porque muchas veces, como les digo, eh, lo que sucede cuando nos sentamos a meditar es que Aparecen todo tipo de pensamientos sobre verdad lo que yo tal vez quiero, o lo que no he obtenido, o lo que me hace falta, me cuesta, etc. Entonces, este primer paso, como ven en esa imagen, está esta nubecita de cosas, de pensamientos, que están haciendo como una especie de, ¿cómo decirlo? De, de obstrucción entre yo y este sol de conocimiento, como podríamos decirle también. Entonces, ese primer paso sería desapegarse de todo lo inútil. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Verdad? Entonces, primero tenemos que de nuevo ir, salirnos muchísimo de este drama, de las escenas que están enfrente mío, de incluso de estas personalidades o vocecitas que están ahí buscando, queriendo, no queriendo, cómodas, incómodas, ¿verdad? Puedo hablarme a mí mismo. Porque eso ayuda muchísimo a poder primero entrar en un espacio de autorrespeto. Y a mí me gusta mucho eso porque de nuevo te hace sentir como que ya estás ahí en un estado muy, llamémosle, me gusta la palabra sagrada, ¿verdad? Sagrado como queriendo decir que estás respetando este instante. Y como que ya no te quedas en ese piloto automático de que tienes que pensar como siempre estás pensando en el día. Pero en ese instante es como que entraste en tu propio templito de ti mismo y estás teniendo una conciencia de soltar todo lo del día, soltar lo que sea que te preocupa, soltar lo que todavía no has digerido o verdad lo que sea que anda en tu mente. Y muchas veces si hay algo que anda en tu mente que es pesado, que te, que te hace sentir que te está jalando, que no te deja conectarte, entonces también puedes en este segundo paso comentártelo a este ser, ¿verdad? Porque en una relación puedes conversar con alguien, pero una relación es de uno a otro y no solo yo de bla, bla, bla, bla, bla, ¿Verdad? Pero de que yo hablo y también escucho, ¿verdad? Entonces, esta conversión, conversación puede comenzar yo comentándole sobre mi día, sobre lo que me preocupa, sobre lo que yo quisiera lograr. O sea, como yo lo que digo muchísimo en este paso es abrir el corazón. Abrir el corazón a que tú seas honesto con este ser. Y eso a veces no es fácil porque nos autoengañamos muchas veces con lo que estamos ahí, este tal vez dándonos excusas de que esto es así porque es así, ¿verdad? Entonces, como que ya desnudarte de todo eso y decir con honestidad, ¿qué es lo que el alma en este instante, yo el alma, yo esta conciencia, busca experimentar para su vida, ¿verdad? O sea, una vez que ya pones un pensamiento puro, especial en tu mente, ahí ya hay un clic, diría yo. La cuestión, entonces, una vez es que ya has abierto tu corazón, ¿verdad? Es el momento de escuchar. Que es la gran diferencia que yo siento de esta meditación con otros tipos de conexiones. Ahora, cuando necesitas escuchar a este ser que es tan sutil, que tiene una vibración tan alta, ¿verdad? Necesitas un silencio muy, muy, muy diferente al silencio físico. Pero un silencio más bien de poder tú como, verdad, entrar en, en ese sentimiento donde ya paraste de hablar, sacaste lo que estaba en tu corazón y buscas o te queda claro qué es lo que necesitas en este instante o lo que tú crees que necesitas en este instante de la vida. Entonces, por ejemplo, tal vez compañía. Necesitas sentir esa conexión, digamos, de amor, de que te cuiden, de que te sientas Cuidado, amado, nutrido, ¿verdad? Entonces podemos decir que al entender y tener esto claro, puedo entonces en el silencio buscar experimentar esta cualidad de sentirme amado, sentirme nutrido. Claro, para esto les digo, entonces es... Empezar poco a poco, ya sea puedes poner una música suave, ir a la naturaleza, lo que sea que te ayude a entrar en un estado especial de ese silencio, de esa calma, para que entonces poco a poco puedas empezar a entrar en esa vibración elevada que es la que siempre está brillando de este ser, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando yo estoy así como con esta nube que ven en la foto enfrente, no capto esa vibración elevada. Pero cuando yo, verdad, logro entrar en ese espacio de silencio, ahí es donde sucede la magia. Entonces, ¿qué les parece si en lugar de seguir hablando al respecto, hacemos una práctica? Entonces, vamos a buscar a los que están en algún lugar eh, ruidoso, si es posible, buscar ir a algún lugar, si hay un lugar como un patiecito en la naturaleza, o si pueden cerrar la puerta por unos instantes, lo que quieran hacer. Y si no se puede, de nuevo, regresamos a la cueva de nuestro, llamémosle espacio sagrado. Y vamos a ir hacia adentro. Empezamos respirando suave y lentamente. Dejando. Que este cuerpo o este vehículo o instrumento se relaje. Permito que la respiración expanda el pecho, los pulmones, el diafragma. Y suelto suavemente, dejando que todos los músculos descansen. Los hombros, el cuello, el estómago, las caderas, las piernas. Dejando que este vehículo, este instrumento hecho de elementos, que es mi creación, se sienta a gusto, cómodo. Puedo visualizar detrás de mis ojos un espacio, una luz o no solamente energía, la energía viva que soy yo, el alma, la conciencia. Así que puedo percibir mis pensamientos como vibraciones, como olas que emergen suavemente y desde ese espacio encuentro una tranquilidad, un silencio una liberación entre pensamiento y pensamiento esto es ser un observador de mi propia creación y mientras hago esto dejo que el mundo siga en movimiento pero yo como un faro de luz voy más allá más allá de lo físico de este mundo de este drama de la vida como aquel quien salta con su mente, suavemente elevándose lejos hacia una dimensión de luz. de paz de libertad me posiciono enfrente luz a luz este océano de cualidades y suavemente en mi autorrespeto le comento a este ser como si tuviera a mi mejor amigo enfrente el más viejo amigo que me conoce desde antes de que yo tenga memoria Aquel quien está ahí para escucharme, para comprender, para darme un espacio para ser como soy. abro mi corazón y le cuento no solo lo que me preocupa o lo que necesito pero cómo me siento en este instante qué valoro en este momento presente. ¿Cuál es mi destino cercano? Le comento desde el corazón mis sentimientos. Cuando estoy listo, concluyo la conversación con claridad, entendiendo qué es lo que necesito o quiero experimentar. y me convierto en esa experiencia dejo que él me muestre con su magia espiritual los secretos que él ve en mis ojos Tesoro la experiencia en mi corazón y suavemente me preparo a regresar al drama con la experiencia de esa compañía, de ese amigo ilimitado. Y respiro. espero que hayan tenido una linda experiencia